Sí, la verdad que como proveedor nos permite trabajar fuera de la temporada eh, y bueno, moverla y con la economía eh, a un montón de proveedores de acá de, de la provincia. te contaban y nos contaban que toda la gente, y les contamos la gente, están alojados entre Potrerillos, eh, El Salto, Las Vegas, son 100 personas, duermen, comen, genera un movimiento que acá en la villa están todos contentos. Todo el mundo está contento porque, claro, eh, se mueve la economía para todos, para la gente que tiene una cabañita, para el que tiene algún restaurante, para los que tienen la empresa de catering, para nosotros particularmente que tenemos una empresa de baño que funciona dentro de una temporada y hoy tenemos la posibilidad de trabajar fuera de ella eh, y de seguir trabajando y darle trabajo a nuestros empleados y a nuestra gente. Valió la pena el frío porque hablas muy bien. Gracias. Señor chofer, eh, anoté tu nombre, ¿era? Andrés. Andrés, querido. Tán, tán, tán, tán transportar al equipo, transportar a los técnicos, me decían, no es solamente un laburo, sino que la gente es buena onda, se aprende mucho, hay gente de todo el mundo, digo, es un laburo que te, te regocija de alguna manera. Sí, sí, es un laburo muy lindo, eh, es algo a lo que no estamos acostumbrados, así que eh, es muy lindo para la provincia eh, tener todo este movimiento, este despliegue, y bueno, también para, para potrerillos. Nos interesa más, que estamos con Gisela muy pendiente de la cosa de color. Adrián Suárez, ¿es tan petizo como se ve en no, la bueno, tele? No no, le digas eh, no, no No, es tan petizo? No, no, no. Eh, y bueno, es muy buena onda. En realidad todos los actores son ¿Está buena en onda, el lugar? Así que todo el equipo... Se han tratado bien. ¿Se sí, sí, sí, muy, muy bien. Está atrás de la jarilla, Adrián Suárez, Ya lo vamos a entrevistar. Dame ah, un segundo, perfecto, Un episodio claro. como el de la palta. Algo, algo que genere mucho movimiento. No, no has visto nada. No tenés nada para contar. Este se besó con este. No, eso no lo has visto. No, no, no, eso no. No, no he visto nada. No Decirle se puede que queremos saber si los que... chismes, claro. El chofer siempre le tiró, le tiró sabe. Todo. Queremos los chismes, dice Claro, dicen, dicen. el chofer siempre El chofer siempre sabe tiene todo. que enterarse de todo. Siempre sabe. Calladito. Gente sabe de todo. todo el mundo, me decís que viene a filmar. Sí, sí, gente de, de todo el mundo, así que, nada, muchos no conocían Mendoza, así que, nada, es muy muy lindo para... ¿Y de para qué va la país, película, sabes maravillados. Sí, sí, muy contentos, eh, con las bodegas, el, con el dique, se han quedado asombrados. No nos dejan hablar del argumento, pero bueno, él puede decir... ¿Cuentan de qué va la película? ¿Has escuchado algo? No, no, no, nada, nada. Hay Como un secreto. Nada. Claro, sí, sí. Han todo, firmado todo un. Todo secreto. ¿Y lo que iban a filmar acá, especialmente ahí atrás, tiraron algún dato o algo? No, no, porque se van para atrás, nosotros lo trasladamos hasta el. Sí, no, te claro. dejan ver. Y nada más. ¿Has escuchado explosiones? Porque dice que hay explosiones. Puede ser. Ah, sí, <risa> está bien entrenado, no quiere sí, decir. Sí, perfecto. Nada, eh. Pero sí, algo escuchaste. Claro, sí, sí, algo escuché por ahí, por ahí.